saludos comunidad biocéntrica hoy quiero hoy quiero hablarte de algo muy sencillo eh, muy básico en biodanza que son los caminares ¿Y ¿por qué te quiero hablar de esto? porque cuando, cuando solemos al inicio de ser facilitadoras y ser facilitadores nos entran Muchas, muchas angustias y muchas prisas en, en innovar, en, en hacer las, las, las sesiones amenas, divertidas, lúdicas y, y un montón de cosas que nos pasan. Recuerdo, por ejemplo, el el contar los, min, los segundos de una canción porque tres minutos me parecían eternos en las primeras sesiones que facilitaba cosas así, pasan estas cosas estas cosas ocurren Entonces, hoy quiero traer la importancia de las de las vivencias más simples más básicas en mi danza y que son eh, Dignas de mención porque voy a leerte un trozo de, de, de Rolando Toro, de los apuntes de Rolando Toro, cuando habla de la marcha, de la, del caminar. Dice, la marcha, el caminar, es la expresión más clara de la actitud humana frente a la vida. El ser humano camina no solo con las piernas, sino con todo el cuerpo. Centenares de músculos se ponen en tensión y relajación para originar esta acción complejísima que es la marcha, el caminar. Los movimientos de las piernas se realizan en perfecto sinergismo con los brazos. Aún más, la alzada del rostro, la armonía general, la vivacidad de los movimientos, la extensión del paso... De del paso, la fuerza del impulso propulsor de la pierna de atrás, la fluidez, la elasticidad motora, etcétera, son expresiones de la estructura total de la personalidad y, para decirlo en lenguaje fenomenológico, la marcha representa un modo de caminar por la vida. En muchas de las, de las sesiones de principiantes de, de iniciación nos encontramos con personas que, que estos ejercicios básicos del, del caminar fisiológico, la marcha sinérgica, el caminar con motivación afectiva... Uh, les, les cuesta, les cuesta, no saben encontrar el ritmo eh, cuando hacemos la marcha fisiológica bien. Tienen dificultad en, en mantener el ritmo o cuando hacemos caminares rítmicos de dos por dos o ejercicios que tienen que, tienen que ver con mantener una estructura rítmica hay muchas personas que no consiguen no consiguen hacerlo y, y en el mundo de la, de la facilitación de biodanza estos son los ejercicios básicos y que hemos de seguir repitiendo sesión tras sesión todas las sesiones de, de, de una forma o de otra para justamente ir integrando una manera de ser en el mundo eh, la que sea más integrada que la vamos a poder ir percibiendo a través de la lectura corporal que podamos ir haciendo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en general es muy importante que mantengamos una lectura corporal, individual y grupal. Entonces, esto es un trabajo añadido, por supuesto, pero de gran riqueza, porque cuando nosotras estamos elaborando un seguimiento individual de cada una de las personas a la vez, que un seguimiento común del grupo entero, estamos dejando que cada, que cada, que cada participante se, se manifieste y vaya ayudándonos a, a, a configurar el, el diseño de las, de las sesiones para que, los movimientos de todas las personas cada vez sean más integrados. No podemos ir solo al ritmo de aquellos y aquellas personas que son las que están las que son más rítmicas o las más fluidas. El ritmo lo marcan las personas que tienen más dificultad en esa expresión. Porque biodanza porque es un sistema de integración afectivo-motora, no solo afectivo. Y a veces esta parte motora se olvida. Se olvida y se prima más en, en, pues en la afectividad, en, en, en el contacto, en la mirada, en la caricia. Eh, cuando efectivamente es importante, por supuesto pero no más ni menos que toda la parte motora. Yo recuerdo que cuando empecé en biodanza, mi caminar era disociado, era disociado, y tenía un caminar eh, con los pies así abiertos. Y caminar hoy día es distinto tengo los, los pies alineados con las espaldas eh, la disociación que tenía de, de cara y cuerpo ya no existe recuerdo cuando nuestro profesor hizo una sesión grabada para que nos viéramos para que nos pudiéramos observar y nos grabó eh, haciendo varios, varias vivencias y una de ellas era la de caminar, caminar sinérgico. Yo recuerdo que estaba muy concentrada en que todo mi cuerpo fuera realmente sinérgico, que la coordinación de brazos y de piernas fuera adecuada, el apoyar el, el pie, todo, pum. Y cuando me vi en la, en la grabación, me quedé sorprendida de la disociación que había en mi rostro, en mi rostro. Hay muchas disociaciones en el cuerpo. Vivimos con muchas disociaciones de las cuales apenas somos conscientes. Y en biodanza es un buen lugar para que esas disociaciones vayan disolviéndose y podamos manifestar nuestra expresión de ser el mundo la más integrada posible, teniendo en cuenta de que siempre estamos en transformación. Entonces la marcha sinérgica, el caminar fisiológico, el caminar a dos, caminar con motivación afectiva, la coordinación rítmica, la sincronización rítmica, no en la danza a dos, sino en la sincronización, este movimiento sincrónico, ¿no? que parece tan simple y que puede parecer aburrido ¿sí? y no lo es porque cada vez que cambias con una pareja el movimiento es el mismo y, y nunca es el mismo ¿Sí? entonces todos estos detalles que son simples eh, en, en biodanza son, son quizás los más complejos de, de tratar porque podemos hacer ejercicios de acariciamiento, de contacto mínimo, de fluidez con contacto e ir, y ir eh, disolviendo las corazas que, que, que nos, nos hacen sentir separadas de la vida, del mundo. Pero si no incidimos en el ritmo, en la, en la sinergia y en estos aspectos más básicos, estaremos obviando una de las bases más importantes de la biodanza, que es la integración afectiva-motora. Yo he visto, a lo largo de estos años, he visto facilitadores y facilitadoras titulados. Eh, impartiendo clases en los que su movimiento del caminar simple el sinérgico es absolutamente disociado entonces cuando un facilitador o una facilitadora tiene un movimiento disociativo disociativo ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué, qué estamos ofreciendo con, con nuestro discurso? Creo que una de las cosas más importantes es la coherencia. Entonces, si, si eres facilitador y facilitadora de biodanza, es importante que tomes mucha atención a, a estos aspectos tan sencillos del caminar, del caminar a dos, de estos ejercicios básicos, ¿eh? básicos, pero que justamente por ser básicos son, son la base de, de esta integración afectivo motora. Mm. También he observado que son muy pocos y muy pocas las facilitadoras que llevan un registro del de proceso las personas desde el inicio de los grupos. En una ficha con, con las categorías de movimiento, con... Con, la, la, con el progreso que hacen eh, reuniones, eh, entrevistas que deberíamos hacer a nivel individual con las personas participantes para, para indagar en, en, en cómo, cómo van sintiendo su proceso tomar espacios grupales para, para hacer autoevaluación. No evidentemente como el sistema educativo del sistema mismo nos invita, ¿eh? que es una autoevaluación competitiva, ¿eh? en el que se basa más bien en la competencia, la competencia de hacer las cosas bien o no. La autoevaluación entendida, biocéntrica, entendida como, como una mirada hacia, hacia mí misma para honrar mis procesos. Y esto es muy importante. Honrar los procesos. Porque en biodanza vamos, vamos cambiando, vamos transformándonos, vamos mutando <ríe> internamente nuestra, nuestra manera de, de caminar, nuestra manera de relacionarnos con las personas, de mirar, de confiar en la vida, de confiar en una misma. Va, esto, esto va mudando. Entonces, sí que podemos ser conscientes, pero cuando no hay un registro en el que realmente podamos valorar esa transformación, estamos eh, olvidándonos de la importancia de, de la memoria de poner las cosas en su lugar, de saber de dónde venimos, que es tan importante como nuestra propia historia de vida. Entonces, Cuando yo tengo la posibilidad de mirar hacia atrás y ver el proceso, tomo conciencia de los cambios que se han efectuado en mí, de, de cómo venía y cómo estoy, y esto me sitúa, me sitúa en la vida, en una posición de honrarla, de honrar el proceso del vivir, el proceso de estar presente, la, la, la posibilidad de seguir avanzando siempre. Entonces para mí es muy importante que haya este registro. Y por eso invito a que los facilitadores y las facilitadoras lleven este registro lleven este registro y lo compartan ¿sí? y creen espacios grupales en la, las propias sesiones eh, pactados con, con, con, consensuados con el grupo para de manera periódica poder hacer revisiones ¿sí? revisiones de de cómo estaba, cómo estábamos, cómo estamos, de cómo voy progresando, de cómo siento que, que yo es mi expresión en el mundo y resulta que cuando las demás personas eh, me dicen cómo ellas me ven, resulta que me sorprendo. Recuerdo que esto me pasó a mí en formación, estaba en formación y recuerdo que haciendo una valoración personal sobre la, nuestra expresión de las cinco líneas de vivencia, recuerdo la sorpresa, la sorpresa que me que me encontré cuando, cuando me dijeron que mi expresión de la sexualidad era muchísimo mayor de la que yo percibía en mí y la expresión de la afectividad era muchísimo menor de la que yo percibía en mí, o sea, yo tenía mi percepción estaba cambiada o sea, cambié sexualidad, línea de sexualidad por afectividad y recuerdo que fue un shock importantísimo importantísimo que me costó encajar <ríe> me costó encajar y no podían, cinco personas del grupo no podían estar equivocadas era yo la que tenía cambiada mi percepción entonces estas cosas son importantes son importantes porque el grupo sostiene a las personas nosotros facilitamos que se dé todo lo que se dé en el, en el grupo se dé de manera integradora, afectiva, amorosa, respetuosa que se propicie un ambiente en el que podamos desarrollarnos en paz. Pero el grupo sostiene. Y reconocer los procesos de las personas nos, nos vuelve humanas, nos, nos sensibiliza en, en el aprendizaje nos desculpabiliza de los errores y entendemos que, que el vivir es, es experienciarnos ¿Mm? aunque a veces parece que no tenga sentido ¿para qué tanta experiencia? pues sí, <ríe> la debe tener la debe tener, porque si no, no estaríamos aquí. Bien. Hoy quería contarte esto. Solo esto. Espero que te inspire en tu camino de facilitadora y de facilitador. Y, y ya sabes, puedes seguirme. En suscribirte en mi canal de Youtube, Teresa Tendero y también puedes encontrarme en mi canal de Telegram t.me barra inclinada universe Biocentric te lo escribiré aquí abajo porque allí comparto no solo los videos, estos vídeos que yo hago, sino información que me parece interesante conferencias de Rolando de otros, de otros autores eh, que forman parte de la, de la bibliografía biocéntrica y, y noticias que me parecen interesantes dentro de lo del, de este paradigma, paradigma biocéntrico en el que ya estamos viviendo. Bien, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Amor y servicio hasta otro momento.